Cuando vamos a trabajar con filtros, Adobe recomienda muchísimo convertir cualquier capa en un filtro inteligente. Así que vamos a elegir esta opción y vamos a dar clic en OK. Ya les voy a explicar de qué se trata. Quiero que nos fijemos muy bien en el panel de capas lo que ha pasado. Voy a poner CTRL-Z, COMANDO-Z para verlo bien, ahora COMANDO-Z de nuevo para regresar. Eso significa que esta capa se ha convertido en una capa para utilizarla con filtros inteligentes o efectos no destructivos. ¿Eso qué significa? Que voy a guardar la imagen como tal, pero voy a trabajar en un respaldo de la misma. Eso significa este icono y el mensaje que salió hace un rato. Ahora, en este momento, puedo elegir cualquiera de los efectos de los filtros que están aquí presentes. Me voy a quedar uno que me encanta muchísimo, que es el desenfoque radial. Voy a trabajar con la cantidad en 100. En el método le voy a poner zoom y la calidad muy buena. Doy clic en OK y tengo este efecto. La verdad, nada raro. Lo interesante que se ha colocado aquí es, en el panel de capas, esta máscara de capa. Voy a dar un clic para activar la máscara de capa. Voy a presionar la tecla B labial para activar el pincel. Voy a agrandar un poco más el pincel. Y con el color negro por delante voy a pintar sobre el mismo. De eso se trata estos efectos no destructibles. Que puedo colocar cualquiera de estos filtros, siempre y cuando hayamos convertido en un filtro inteligente. Ahora voy a dar doble clic sobre la miniatura de capa, sobre el icono que está ahí, me va a salir un mensaje, voy a dar clic en OK y aquí tengo la imagen original que no le ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo lo va a guardar Photoshop? Como PSB, Photoshop Background y aquí tenemos el respaldo del efecto no destructible.